Ponse El estilo está sobrando, ahora que el cuello está brillando. Tranqui te vengo hablando y mientras yo sigo cantando. El estilo está sobrando, ahora que el cuello está brillando. Tranqui te vengo hablando y mientras yo sigo cantando. El estilo está sobrando y mi flow se está abrigando. Con las rimas que voy soltando y el micrófono está temblando. Sin mirar hacia atrás, ey este black no va a parar. Ey, yo vi yo sin el flash ey, No lo hago por cash Pero yo sigo grabando y más Estoy sonando, oh, pero yo sigo demostrando que mi flow se está afilando. El estilo está zorrando, ahora que el cuello está brillando. Tranqui, te vengo hablando y mientras yo sigo cantando. El estilo está zorrando, ahora que el cuello está brillando. Tranqui, te vengo hablando y mientras yo sigo cantando. El estilo está zorrando, ahora que el cuello está brillando. Hablando, y mientras yo sigo cantando Tranqui te vengo contando Que a mi flow está mejorando Que solo más tranqui caminando Parece que yo vengo nadando Porque tan nave me está flotando Desde el cielo me está mirando sabe lo bueno que voy creando Y en la caja siempre está sonando oh. Sonando Manejando Brillando Solo vengo caminando, tranquilón Pensando en el momento y en el sillón Veo que la vida es un guión Yo camino como Lebron con el estilo ey, El estilo está cerrando Ahora que el cuello está brillando hey, hey. Ponce, hey, hey. matando la diferencia hey. Haciendo de un track hey. Manejando esta esencia